Hola amigos? Soy David de Animal TV. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome del cachorro nadador o también conocido como cachorro con pecho plano. Este tipo de síndrome sucede durante las primeras semanas de vida. Normalmente este tipo de problema se lo encuentran razas como bulldog inglés, bulldog francés, carlino grandanés y algunas otras. Hoy vamos a hablar sobre cómo es, cómo detectarlo, este tipo de problema y qué necesitamos hacer para poder solucionar este problema. Si no hacemos nada, lo más probable es que ese cachorro acabe falleciendo. Entonces, es súper, súper importante que os veáis este vídeo y si sois particulares, da igual, el saber no ocupa lugar. Antes de todo, suscribiros, darle like y espero que os guste el vídeo. Empezamos en 3, 2, 1, ¡DENTRO! Vamos a necesitar un oxímetro. Aquí abajo en la descripción tenéis todos los productos que yo voy a utilizar. Como veis, a mí me funciona perfectamente. Ahora os enseño la capacidad pulmonar que tiene y las pulsaciones. Y cuando acabemos el tratamiento, al final del vídeo os enseñaré el pedazo de cambio, cómo ha funcionado perfectamente. La falta de oxígeno es uno de los principales problemas que produce el síndrome del cachorro nadador. Como vemos, 60% de capacidad pulmonar y 41 pulsaciones. El principal motivo por el cual se produce este pecho plano o el síndrome del cachorro nadador es porque tiene una superficie rígida donde suele estar durante muchas horas en la misma posición. Es importante que le hagamos este tipo de bultos, como son unos calcetines, justo por debajo de la toalla donde van a estar. Y siempre dejar por debajo una esterilla caliente. Como veis, la superficie en la cual va a estar el cachorro es irregular. Dejando esos bultos, haremos que su costilla coja una forma redonda y no se aplane por culpa de la superficie plana y rígida. Este es uno de los principales truquitos que hay para evitar el pecho plano. Necesitaremos principalmente para cuando los cachorros tienen problemas de pecho plano es una máquina de oxígeno, la cual como estáis viendo tiene un medidor que lo pondremos con agua, irá conectado a la máquina y luego tendrá un regulador para que podamos regular la cantidad de oxígeno que entra en el habitáculo que utilizaremos claramente para ir subiendo y bajando en función de si el cachorro necesita más oxígeno o menos oxígeno. Normalmente se empieza con mucho oxígeno y luego se va bajando a medida que van pasando las semanas. Por este tubo entrará dentro de una caja de plástico la cual tendremos cubierta con una toalla y de esa manera Dentro del habitáculo estará lleno de oxígeno para que el cachorro pueda respirar mejor Luego utilizaremos nebulizaciones, donde pondremos suero Este suero irá bien para hacer las nebulizaciones y que el cachorro Ese líquido que se le pueda hacer a través de los pulmones por culpa del aplastamiento Pues pueda ir respirando mejor Como veis el nebulizador lo podéis comprar en cualquier farmacia Y si no aquí abajo os dejo un link Y también el suero fisiológico Lo podéis comprar en farmacias Yo os explico todo esto porque es lo que A mí, mi veterinario me enseñó en su momento Mirad, así es como suena Un nebulizador Los cachorros producen hipoxia Que es un estado deficiente de oxígeno en sangre También se vuelven cianóticos Que es nivel bajo de oxígeno En el cual su tonalidad de piel se vuelve azulada Como veis el cachorro se queda dentro y durante 20 minutos se hará la nebulización Seguirá el oxígeno encendido y de esa manera Podrá tener el oxígeno suficiente para seguir respirando Necesitamos una narina ¿La narina para qué? Para que después de la nebulización La mucosidad que se lo produce por el pecho plano Se queda más líquido y le sacaremos de las vías respiratorias Para que pueda respirar mejor Es muy importante hacerlo siempre después de las nebulizaciones Aquí os enseño cómo detectar un pecho plano Fijaros donde marcamos ¿Veis? Entra hacia adentro y aquí lo veremos De lateral Como en la respiración es forzosa A mí en este caso Se me produjo el pecho plano Por culpa de unos problemas pulmonares Que tuvo el cachorro las primeras dos semanas Y no se movía del sitio Y mirar esto es lo que a mí me recomienda Mi veterinario, el Citromax En polvo y líquido Se mezcla y luego se da Una vez al día Mi veterinario me recomienda 0,1 más o menos para unos 300 gramos de peso con eso las nebulizaciones unas cuatro veces al día de 20 minutos cada una más el oxígeno durante 24 horas lo que tenemos que hacer hasta que el cachorro esté bien para evitar neumonías y problemas varios os quería hacer una explicación gráfica de cómo es un pecho plano. normalmente cuando vemos un cachorro de frente la caja torácica debería hacer así vale imaginaros la cabeza en el medio vale y la caja torácica así yo lo hago un poco más extremo para que lo podáis ver entonces la parte del pecho sería esta ¿y qué ocurre? esto el pecho se queda totalmente plano entonces ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer es que con la férula producir esto que es como tendría que ser un cachorro en condiciones normales seguimos vídeo para fabricar la férula lo que vamos a hacer es comprar un tipo de bote como este Yo por ejemplo utilicé este de yogur griego de un kilo Lo cortaremos por arriba y luego cortaremos por abajo Lo que haremos es recortarlo por el medio para poderle hacer la forma de toda la parte de la base de, del cuerpo más la parte superior entonces colocaremos el cachorro para ver las patas hasta dónde pueden estar y si la férula es el tamaño correcto para el tamaño que tiene el cachorro. Cada férula es diferente dependiendo del cachorro y hay que ir modificándola a medida que va creciendo. Entonces lo que voy a hacer ahora es marcar con un retulador donde están las axilas. ¿Para qué? Para recortar esa parte y así que el cachorro esté más cómodo como veis hago un pequeño rectángulo y este rectángulo lo recorto cortaremos los bordes para que no se haga daño y así estén redondos y no estén puntiagudos luego comprobaremos y vemos que le queda perfecto luego marcaremos dos puntos en cada esquina de la férula, como veis la estoy marcando para qué? para hacer allí unos agujeros como veis tienen que encajar y para qué voy a hacer esos agujeros? porque voy a coger un poco de, de hilo y ese hilo lo voy a utilizar para poder atar bien la célula que, que hemos fabricado Lo que haremos es doblar la parte de la base, por donde irá a la zona del pecho para que para poderle darle la apertura para que la costilla crezca hacia abajo, colocaremos el hilo, todo esto que os digo es a través de mi experiencia, pero ir a un veterinario para que os recomiende, como veis tiene que quedar así. Estos trucos caseros os puedo decir que a mí me han funcionado al 100%, no he tenido muchos casos pero siempre esto me ha funcionado. Haciendo esto vamos a poder hacer que se modifique lo que es el pecho del, del cachorro y así poderle salvar la vida. Habrá que revisar cada día y si hace falta hay que quitarlo y limpiarlo si está sucio. ¿Por qué hay que revisar cada día? Porque cada día el cachorro va creciendo. Entonces Para que no le presione la parte de los pulmones hay que revisarlo cada día. De lo contrario, produciríamos más lesiones e incluso haríamos que el cachorro no pudiera respirar y que pudiera fallecer. Después de un par de días de tratamiento y de todo lo que os he ido enseñando, vamos a ver la capacidad pulmonar, el oxígeno que hay y las pulsaciones que tiene el cachorro después de un par de días simplemente. 86 capacidad de oxígeno y 167 pulsaciones. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido muchísimo. Este tipo de problemas solamente le va a pasar a los criadores de estas razas que he dicho y alguna más. Es importante que todos los criadores sepáis que este problema tiene solución. No os agobiéis si veis que el cachorro no puede respirar bien y demás. Es un proceso que tendrá que pasar durante unas semanas hasta que vuelva a tener caja torácica en condiciones normales. Si queréis salvar ese cachorro tendréis que hacer lo que he hecho en el vídeo. Si no, lo más probable es que acabe falleciendo. Esto es uno más de los problemas que te puedes encontrar siendo criador. Es importante actuar rápido y con las indicaciones que he comentado que a mí me han ido bien. Siempre os digo lo mismo, acudir a un veterinario que ellos son los titulados y ellos os podrán dar las indicaciones que sean necesarias, yo simplemente lo que estoy haciendo es deciros como yo lo hago y a mí me funciona pero simplemente tenéis que tener claro yo no soy una persona titulada, simplemente es del conocimiento después de 23 años de lo que los veterinarios a mí me han ido diciendo y he ido descartando de las cosas que funcionan y no funcionan y esta es la manera que a mí me ha funcionado. Pero bueno, para eso están los especialistas y tenéis que ir a ellos primeramente. Y este simplemente es un vídeo de información, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, un fuerte like, dejar un comentario qué os ha parecido este vídeo y suscribiros, darle a la campanita y en la campanita ponéis todas las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos. Voy a hablar de muchas cosas también, si tú eres un particular, de cosas interesantes para tu perro y si eres un criador, pues sigue en el canal porque voy a hablar de muchas cosas que realmente te van a servir en el día a día en tu criadero. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!